Hola, ¿qué tal? Me gusta saludarlos. Les platico hoy de una historia de un joven muy valiente. Sumamente valiente. Conforme pasan los días, los años, me doy cuenta más del valor de este jovencito. Iba yo en la combi y me encontré a un amigo mucho más joven que yo. Le pregunté, ¿a dónde vas? Ves de unos... 30 años quizás, 30 años quizás. Me dijo, ando pidiendo perdón. ¿Que qué? Sí, dice, ando pidiendo perdón. Ando recorriendo a ver a mis amigos, a familiares, con los que en alguna ocasión, quizás, por algún malentendido o alguna ofensa que yo les hice, ando recorriendo para pedirles perdón. Y me llevo impresiones tan gratas que cuando llego yo a pedir perdón, me dicen en ocasiones yo tuve la culpa, al contrario, yo fui el que te falté. Y se cierra el ciclo. Pero él tuvo el valor de joven de salir a hacer eso, a pedir perdón. Porque es fácil pedir perdón. Padre, perdóname. Amigos, perdónenme por lo que les hice. Generación, perdónenme por los que les falté, les causé. Pues sí, así, por teléfono, pero ya personalmente ir y tocar la puerta con alguien que se tuvo una desaveniencia y llegar y decir, oye, vengo a pedirte perdón, pues, pues no es fácil, pues no, pero yo lo vi, él me lo dijo. Y que se sentía muy bien de llegar y aclarar las cosas y pedir disculpas, pedir perdón, porque él creía que lo había ofendido. Se ponen a pensar, obviamente, no, no es fácil. Y repito, él tenía como unos 30 años de esto, hace ya 30 años más o menos. Y yo de 80 y todavía no tengo ese valor. Se necesita mucho valor, no sé si usted ya lo haya hecho o, o lo haya pensado hacer, porque no es lo mismo pedir por carta que, que ir personalmente, ¿no? Perdóname, te ofendí, dispénsame en todo lo que te hice. Y se cierra el ciclo. A cerrar, cerrarse el ciclo pues, se libera, él se liberó, obviamente, ya debe sido. ...muy sano sobre todo... ...muy pleno... ...con mucha paz interior... ...pero repito... ...no es fácil salir a... ...como este jovencito que me encontré en la combi... ...que me dijo... ...cuando le pregunté a dónde vas... ...me dijo ando pidiendo perdón... ...visitando amigos o familiares... ...a los que yo... ...haya ofendido en alguna ocasión y ando pidiéndoles perdón lo viví ¿eh? lo viví y todavía hoy me sorprende la actitud de ese muchacho ojalá usted porque yo no todavía no dicen dicen muchos y muchas yo perdono pero no olvido es muy común eso en el, en el mexicano, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Y ahí vivió uno rumiando, repasando, repasando. No, es que hace 40 años me hizo una. No, estaba yo chiquito y me hizo esto. Este, todavía recordando lo que pasó hace. Ya vamos de regreso y todavía recordando. Es que me hizo, mira, yo era niño y me hizo esto y lo otro, aquí y allá. Yo perdono, pero no olvido. este Ojalá Dios nos dé valor algún día de salir así como ese jovencito, a recorrer. Porque practica Oscar Ortiz de Pinedo que pues hace poco él, como estuvo muy malito, Ortiz de Pinedo estuvo muy malito, el gran comediante. Dijo, voy a salir a dar las gracias a todos los que me ayudaron a llegar aquí donde estoy. Y salió, pero ya muchos habían muerto. Muchos habían muerto, ya no tuvo oportunidades de darle las Gracias. De perdido, da las gracias a los que nos ayudaron a llegar. Y luego pues a pedir perdón a los que ofendimos, ¿no? De perdiz así por internet, no perdón por a, a todos los que ofendí, ¿no? De perdiz, de perdido. Me da gusto saludarlos, que Dios los bendiga. Y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.